hola a todos bienvenidos a este último tutorial en este tutorial les voy a explicar cómo insertar una imagen cómo insertar un sonido y un video para insertar una imagen necesitamos primero necesitamos poner el doctype, el html, el body como lo hemos venido haciendo aquí vamos a poner p para escribir esta es una imagen cerramos p ahora como está en la teoría vamos a ingresar una imagen img después crc igual y aquí vamos a poner la dirección de la donde está guardada la imagen para ello voy a copiar y pegar una dirección que ya tengo acá copiamos la dirección tal cual le damos aquí yo copié una esto lo tengo en descargas en la carpeta curso html aquí tengo la imagen la imagen es una ranita y le puse la extensión de la imagen que es .png aquí le ponemos al para poner el texto alternativo de la imagen le vamos a poner imagen imagen de una rana cerramos y ahora vamos a ver si nos funciona le damos archivo guardar nos vamos para ahorita estoy utilizando el internet explorer vamos a darle a actualizar miren este es una, ra... este es una imagen que diga y aquí está la imagen de la ranita ahora Vamos a colocarle unos atributos más a esto de la imagen. Podemos colocarle que se vea más pequeña o más grande. Para ello vamos a ponerle acá. Después de la extensión de la imagen. Aquí. Le ponemos width Vamos a ver. width igual a. Pongámosle 30. Ahora, utilizaremos A. Igual. Aquí le ponemos 20. Vamos a, a colocarle 20 a ver cómo nos queda. Ya tenemos lo del texto alternativo que es AL. Y vamos a ver cómo nos, nos sale. Le ponemos guardar, vamos a ver cómo se nos guardó le damos actualizar miren, nos quedó más pequeñita la imagen demasiado pequeñita vamos a ponerle un poquito un poquito más acá vamos a ponerle 200 y aquí le vamos a poner unos 180 le damos guardar y vamos a ver cómo nos aparece ahora. Le damos actualizar. Así nos aparece. Ya cuando le dimos actualizar, ya se ve un poquito más grande. Ya que hemos ingresado una imagen, ya le pusimos el texto alternativo. Ahora vamos a agregar sonido. Vamos a ver. Para agregar un sonido, colocaremos la etiqueta BGE son Después le ponemos crc igual y colocamos la dirección de la donde tenemos el sonido. Vamos a poner, aquí yo ya tengo la dirección. Aquí la vamos a poner. Aquí colocamos comillas. Y después cerramos nuestra etiqueta. Vamos a ver. Revisemos a ver si es así o no. Primero es son Sí. Cdc. El nombre del archivo. Vamos a ver si. Ah, y el. Coloquemos el loop. Igual. A1. Porque significa el número de veces que se va a reproducir. Y de aquí ya lo cerramos. Le damos guardar. Guardar. Vamos a ver si nos funciona el sonido. ¿Me escuchan? Ahí se reprodujo lo que es el sonido. El sonido de nuestro... El... Ahí se reprodujo el sonido que especificamos aquí, si ustedes se fijan, aquí especificamos el sonido que es del hombre encorvado, del conjuro, ahí se reprodujo el sonido que es el que está acá. Ahora. Digamos, otra forma de, de poner un sonido. Nosotros le podemos dar este clip para continuar, para pausar y todo eso. Entonces quitamos el BG Sound y ponemos en ver ¿Qué es en beber? Vamos a darle guardar. Ahora vamos a ver cómo nos aparece. Ahí está. Le había quitado el sonido. Si ustedes se fijan, aquí le puedo dar pausar, le puedo dar que se inicie. Aquí me aparece a la par de la imagen porque yo no le puse un salto de, de línea. Vamos a ponerle un salto de línea, un BR, para que no se vea tan pegado. Vamos a ponerle BR y le vamos a poner P es un audio y cerramos P ahora vamos a insertar un video también le vamos a poner un salto de línea para que no nos salga todo pegado le vamos a poner P y le vamos a poner este es un video y cerramos P ahora aquí la etiqueta de video es video, definamos el, el alto y el ancho así como la imagen para que no nos salga tan grandote y no se nos vea feo en la página, pongámosle aquí 320 y aquí pongámosle 240 para que no salga tan chiquito. Aquí lo pueden ir jugando con los números, yo los pongo así, no importa, ustedes pueden ir jugando según cómo lo quieren que se visualice en la página. Si lo quieren grande, pues lo ponen grande. Si lo, puede, si lo quieren poner chiquito, pues también. De ahí va la etiqueta control. Control. Cerramos acá. De ahí va donde está el video que es source, source, crc Igual, aquí voy a pegar donde yo tengo este video, un video de manualidades, que escogí por ahí. El video está en la, la carpeta descargas. Ahí en descargas tengo una carpeta de video y el video se llama cómo calcar camiseta mp4 Esto ustedes digamos cuando estén en el... bueno se lo voy a explicar mejor Aquí digamos yo me voy a descargas, video, la carpeta video, aquí está Y aquí como cómo calcar tenía yo verdad, aquí está miren entonces le damos propiedades y aquí en propiedades si ustedes se fijan ustedes copian todo esto que está aquí esta dirección la pegan la pegan acá como yo lo hice la pegan si ustedes se fijan hasta aquí llega el, la dirección como aparece acá hasta aquí miren llega hasta acá entonces le colocamos esto y pegamos aquí copiamos esto y pegamos el nombre tal cual está y le ponemos la extensión del video punto mp4 entonces aquí coloqué copié y pegué el nombre del video y le puse la extensión punto mp4 y aquí le decimos que el video es de tipo mp4 cerramos ahora colocamos un texto alternativo para cuando no se pueda visualizar el, el video por el tipo de navegador que se esté utilizando que se visualice este texto su navegador no soporta la etiqueta de video esto es para que si no aparece el video entonces va a aparecer esta, este texto y ahí cerramos nuestra etiqueta de video ahora le damos guardar para ver cómo se muestra nuestro video le damos actualizar si ustedes ven aquí ya tenemos nuestro video si le damos aquí en play, miren ya nos muestra el video ahora es, hay otra cosa que les quiero enseñar, digamos esto es fastidioso que yo cada vez que le doy a actualizar esto se reproduzca automáticamente, entonces le vamos a colocar algo ahí le vamos a poner acá, donde aquí está el audio Acá le vamos a poner autostar, auto. Este atributo está en el contenido, está en, las, en los atributos del audio. Auto start le ponemos false para que no se reproduzca automáticamente. Le damos guardar y vamos a ver si funciona o no. Si ven, ya no se reproduce automáticamente. Aquí le doy y ahí sí reproduce. Igual este, se le doy y reproduce, y si ven, estas son tres etiquetas muy útiles que le dan más vida a nuestro sitio web, las etiquetas de imágenes, audio y video. Y este ha sido nuestro último video tutorial en el cual les expliqué estas tres etiquetas, y esto ha sido todo.